Era una bella tarde de verano. En ese rato estaba disfrutando de mi videojuego favorito Goof Truck junto a mi pequeño hermano Tommy. En aquel momento decidimos poner el canal de Nickelodeon ya que ya lo habíamos pasado como 80 o 100 veces de verdad. Era lo único que jugábamos desde que comenzó el verano en 2005 estaba en primero. De secundaria casi en segundo. En el momento de poner Nickelodeon hicimos unas clásicas palomitas de maíz infaltables. Cuando pusimos Nickelodeon estaban poniendo Hey Arnold. En el momento de acabar pusieron un pequeño episodio de Bob Esponja que llamaron No llores pequeña esponja pero estaba escrito con crawules que usan los niños en preescolar y con la voz de dos personas peleando y con unos gritos horribles de fondo y una voz de un niño pequeño sonando de fondo. Y con una música aterradora. Al pasar por la transición de burbujas el episodio se centró en un jardín de niños. En el se ve a Bob Esponja junto a Patricio. Bob Esponja estaba comiendo un delicioso sándwich de jalea de medusa. En el Patricio le cuenta a Bob Esponja el nuevo capítulo de la nueva temporada de Sirenoman y Chico percebe en el Bob le dice que ese capítulo estuvo excelente. Pero cuando llegan a su aula de clases... La maestra Paz que parecía que ya llevaba mucho tiempo siendo maestra les dice a los chicos que necesitaba una especie de exposición para dentro de una semana sobre cómo funciona el cuerpo de los peces. En ese momento sentimos que no estábamos viendo Bob Esponja. Ese no era la serie brillante y colorida que siempre veíamos, era un episodio gris, no tenía humor ni música, más que puros diálogos vacíos. Bob Esponja decidió juntarse con Patricio quien sin dudar aceptó. En el momento de salir Bob dijo que fueran a la casa de Patricio, pero Patricio dijo que fueran a su casa. Le estuvo insiste e insiste para ir. Por lo que Bob aceptó un poco enojado, al momento de llegar, Bob presenta a Patricio su mamá, la señora esponja, pero al momento de llegar la señora se muestra borracha, y le dice: Saca a esa estúpida estrella de mar de mi vista, o si no, te haré otra vez. Bob Tembloroso lleva a Patricio a su cuarto. En el momento Patricio se pone a llorar, pero lloraba de forma real, no era como siempre lo había hecho pero Bob lo calmó, ellos terminaron la presentación. Pero ya era de noche, Bob decide dejar dormir a Patricio en su casa cuando su padre llega a casa con una botella de vino y una cara pálida. Cuando al llegar a su mesa golpea a su esposa con la botella, diciéndole que era una estúpida al arruinarle su vida. Al momento de llegar al cuarto de Bob le dice a Patricio que se oculte en el armario. Al momento de ocultarse llega el saluda a su padre pero es jugado con un cinturón. Bob empieza a llorar pero su padre le dice. No llores pequeña esponja. Y Patricio pierde la conciencia debido al gran susto que recibió. En ese momento ya estábamos muy asustados por los horribles actos del papá de Bob Esponja. Pero en el momento de abrir los ojos él despierta solo para ver el cuerpo de Bob inconsciente él lo despierta y Bob se despierta llorando. Al momento de llegar a la escuela la señora Puff les dice a los chicos que la mejor exposición se llevara a esas vacaciones a un campamento llamado Camp Courel. La mejor exposición se la llevó Bob Esponja junto a Patricio, pero antes de irse a ese campamento les dice a sus padres, que dejen de tomar que les haría un bien. Su madre se pone a pensar, y le dice que lo perdone por no haber sido una buena madre y su padre al oírlo le dice que también lo perdone. Patricio le dice a sus padres que habrá una asociación para dejar de beber y que las mejores personas son las que tratan de remediar sus errores. Pero en el momento de irse se puede ver a sus padres corriendo atrás para ir a la asociación. Acabando el capítulo En ese momento no volví a ver Bob Esponja.